Ya, esta es la situación de hoy día eh, el... Contexto, lo vean que esta imagen aportar, lo no Por lo cual estoy trabajando desde la casa Y calientito, y cama Porque... frío No tengo nada más que reportar por ahora Bueno, como les contaba Hoy día me tocó trabajar desde la casa porque Mi pega estaba inundada así hasta los talones Si vieron las noticias vieron muchas veces el lugar de mi pega y ahora vamos a almorzar porque asamble y porque es natural y eh, eh, sí, sí. sí fue como mucho ya fin del día laboral chao chiquillos ¿Qué es esto? No, no, de nuevo no Ok, comienza otro día de trabajo itinerante He vuelto a la itinerancia del trabajo gracias a la salida del ritmo de Poncho a la altura de Tomala. Y tenemos una reunión, que es básicamente, oye juntémonos en Starbucks, pero cuál de todos, porque puta que hay Starbucks. ¿Se va a grabar? ¿Se sí. va a grabar? ¿Sí? ¿Sí te ¿por qué te Porque tengo un canal de YouTube, todo? soy un YouTuber. Sí, ¿Y nuestra voz va a salir o le pones música? No, le pongo música, sí. Uh, qué lástima dice es, este quería, quería ser famoso. ¿Queréis salir? ¿Quería <risa> salir en la canción? <risa> dile, dile hola a YouTube, <risa> Vamos a hacer el pregunta y respuesta callejero. Hoy tengo el pelo para la cola. Parece que necesito otra poda. Pregunta un árbol. Daniela, Riquelme me está de acuerdo conmigo con el duri sushi? Ahora, quiero dejar en claro, hay buenos sushis, pero cada uno tiene su preferido y a mí hasta ahora el duri es mi preferido. Varios eh, posturaron sus preferidos, el Miyako ya lo conozco y el Quintaro creo que comía ahí y no era malo, no es el Sushi, cosa mía y cosa de gusto en la descripción. Nicolás Aguirre eh, me daba una idea de dejar el código Q, especie de QR de Snapchat al final, así que voy a implementar eso, no esta semana, voy a dejar la próxima porque en realidad tengo el tiempo agendado, así que la próxima semana a lo mejor cambio el final. Así que gracias por la, por la sugerencia. El Diego habla de que la calle de son la raja y eso creo que no está en discusión. Y creo que voy a armar una ida al Quintaro de nuevo porque hace tiempo que no voy. A lo mejor está mucho mejor el sitio. Gracias Diego. Bel Montesino eh, comentó eh, un tema muy importante para mí que es mi pelo. Mi mayor vanidad es mi pelo. Y los lentes, si sí, eh, cuando lo tengo limpio está más liso, cuando lo tengo más, un poco más natural se pone ruliento. Yo siempre fui más ruliento que liso, no, nunca fui tan pelo liso. Creo que tiene que ver con el que me corté los labios gracias por tu voluntad, Ah, y Felicia hizo una pregunta muy buena, pero primero, Felicia cuando te vaya a ver te va a llevar galleta al TikTok promesa. Y lo otro es que necesito más tiempo para responderle a Felicia. Bueno, la Felicia pregunta por qué en Instagram puso los hashtags TIF Y la respuesta es una pequeña historia Primero, estaba Twitter y estaba Facebook Y todos compartíamos nuestras cosas en estas dos redes sociales Después llegó Instagram Donde tú compartías ahí en Twitter La foto que ponías en Instagram también aparecía en Twitter Pero en Facebook aparecía como un link a una página X Entonces salía parte de la foto Llegó un momento y... Facebook compró Instagram y bloqueó la subida de fotos a Twitter. Lo que hizo que cuando compartía en Twitter una foto de Instagram, solo salía un link que te llevaba a, la, eh, a esta red social. Igual lo encontraba medio incómodo pedirle a la gente en Twitter que visitara mi Instagram para ver mi foto. O sea, hay gente que me sigue en Instagram que no me sigue en Twitter y hay gente que me sigue en Twitter que no sigue en Instagram. Entonces igual era un poco de, de, Hay algún servicio que se llama If... T, t, t. Una sigla para If This Then That Que para los que saben programar es la estructura de control más básica de programación Si pasa esto, entonces esto. otro Cada vez que yo en Instagram pongo el hashtag T Esa foto se publica en Twitter y pone automáticamente la foto Y el hashtag F toma la foto de Instagram y la publica directamente en mi fanpage si me sigues en Twitter, no necesariamente tienes que visitar mi Instagram para ver la foto que subí. Entonces, el desafío es que, para las personas que me siguen en Facebook, en Twitter e Instagram, me entrepeso la misma foto. El único pero. Bueno, y así concluye esta nueva edición de. ¡Pregúntale un árbol! Hoy aprendí que, a pesar de haber querido dejar de ser este trabajador itinerante, gracias a la negligencia de algunos pocos y la sagrada voluntad de la Pachamama, sigo siendo un trabajador itinerante eh, yendo de un lugar a otro. Y lo otro es que eh, lo descubrí. Sí, lo descubrí. que Ya te voy a decir, espérate. Mejor lo dejo para el blog del sábado. Me fui mirando y pensando a la vez que soy loco. Que tengo en verdad es una tontera, pero gracias al blog. Le sí, di vuelta el contador de la cámara. ¡Tum! Primera vez que me pasa.